Bueno, me fui de mi país porque en Honduras no, no es respetado lo, la diversidad sexual y, bueno, no vives libremente. Eh, ahora mismo mi país no está reconocido, yo soy saharaui, soy, eh, nací en un campo campamento refugiado y llevamos más de 43 años siendo refugiados, ignorados por, por nuestra colonia. Uh, soy de Ucrania, uh, zona de Crimea. Crimea ahora está ocupada de Rusia y por esto estamos aquí mi marido está amenazado por el actual Premier ministro de Crimea because I love my country because of the religion because there's a persecution there because of the religion persecution and uh, not only the government and also the main the main is family the Muslim radical family they're gonna when the, the son or the children or the person the member of the family they're gonna change the religion then the family first They're going to persecute. Ahora mismo la relación que tengo con mi familia, y mis amigos, es una relación muy buena. Sigo hablando con ellos todos los días. Tengo una relación nula con mi familia porque no acepta mi cambio de religión. Mi hermano es el que, bueno, es un amor conmigo, Él me acepta, me respeta tal y como soy y es el que siempre me ha defendido cuando mis hermanas me han criticado o algo. Uh, tengo muy buenas relaciones con mi madre y con mi hermana, por Skype, por Viber, por muchas aplicaciones. El proceso ha sido bastante duro, salí de los campamentos, Crecé las fronteras la frontera en un coche y llegué a Almería bajo pues, un asiento, como puede ser cualquier otra persona. Y pues me hablaron de la comisión de ayuda a refugiar. En Kiev... Mi marido busca información para pedir protección y al mismo tiempo uh, hicimos el visado a España porque es más fácil para nosotros, porque habíamos estado ahí. Bueno, el proceso para llegar a Barcelona lo, lo ha hecho la organización, en el cual yo bueno en Honduras he sido activista y eh, trabajaba como voluntaria en la organización que tiene como nombre Colectivo Unidad Color Rosa y a través de ellos ha surgido todo el, el proceso para yo haberme haber estado aquí en España. Uh, tengo muy buenas relaciones uh, con gente catalana y por ejemplo, tengo pareja lingüística, um, se llama Mercé, es muy buena um, mujer. Estamos en el programa Noochca donde está fundació Benayar Pues la relación que tengo con la gente de Barcelona es, es una relación pues muy, muy buena, muy estupenda y también estoy en, el, en la comisión de ayuda de refugiados. Y también en va Conversa, que es donde tengo también mi pareja lingüística que me enseña catalán. Gracias a ella pues voy incorporándome más. Y también pues estoy intentando que yo también sea voluntario para enseñar a otros refugiados, el castellano o lo que, sea de, lo que sepa de catalán también. Bueno, yo siempre he sido activista y al llegar a Barcelona pues busqué una entidad con la cual yo me identificara y me sintiera bien y encontré a Cati. Durante 11 años he intentado eh, que me reconozcan la condición de refugiados. Actualmente vuelvo a estar uh, en trámite y tengo que seguir luchando para, para que me den uh, el estado de refugiado. Uh, mi situación es muy complicada porque no puedo uh, quedarme, pero uh, tampoco no puedo volver a mi país. Ahora mismo, pues, estoy trabajando. Estoy trabajando, o mejor dicho, me formé en el mundo de la hostelería. Trabajo en un hotel, Hotel Turín. En Ucrania yo soy ingeniera civil. Y ahora, junto con Fundación, yo estoy uh, intentando homologar mi título. Bueno, ahora mismo me estoy formando en, en camarera de barra. Bueno, y también estoy intentando convalidar mi mis títulos, puesto que en, en Honduras tan, tenía mi carrera. Eh, tenía la carrera de bachillerato en Ciencias y Letras y clases en la Universidad de Ingeniería Industrial. Bueno, hay empresas que no, no, vi, no ven esto de la transexualidad eh, muy bien, entonces, pero creo que me va a costar un poco encontrarlo. Ahora mismo me estoy formando en Cisco, cursos de seguridad informática. Durante unos años, sí, pero me gustaría formarme más, si es posible, sobre el mundo del cine. No me he volver a mi país porque la situación no ha cambiado y estoy, estoy amenazado de muerte. Sí, en uh, sí, futuro, Crimea estaré desocupada de Rusia. Bueno, no me planteo volver, no me veo ni dentro de 10 años en Honduras, puesto porque la situación en el área LGTB no ha cambiado de nada, no ha mejorado nada. Planteo, me lo estoy planteando volver a ver a mi familia, a los campamentos refugiados, y también volver a ver a mi familia en los territorios ocupados, ya que los territorios ocupados no nos dejan entrar. Bueno, mi futuro me lo veo aquí en Barcelona pues porque me he sentido acogida por parte de la ciudad. Mi futuro lo veo. O sea, lo veo aquí en Barcelona. Eh, me gustaría estar aquí. Es una ciudad donde encajo perfectamente. Me gustaría quedarme en Barcelona porque yo y mi familia podemos ser felices por aquí. Pero estoy positivo para el futuro porque. Porque tenemos Dios. A mí me gustaría, no es que mejorar, sino que la gente realmente se integre más. Los de aquí, los que han podido estar aquí. Los que han venido. Bueno, lo que mejoraría el proceso es que el cambio de la tarjeta sanitaria desde un principio sea mucho más fácil y que los trabajadores sociales y funcionarios traten a nuestro colectivo igual que cualquier otra persona. Uh, creo que el proceso es muy lento. Con la tarjeta roja es muy difícil encontrar trabajo uh, por el desconocimiento de los empresarios.